Hola, ¿vieron lo que ocurrió en Brasil? Pero lo que ocurrió en Brasil el día de ayer no es algo muy diferente de lo que ya ha ocurrido durante años atrás en otras democracias latinoamericanas. Precisamente en Brasil también la, la presidenta Dilma eh, en su momento fue destituida el presidente lula da silva fue fue llevado preso y eh, la ultraderecha pues se tomó eh, el país se tomó a brasil se tomó eh, ese gobierno acabando con todos los avances que había hecho ya el progresismo con todos los avances que había hecho presidente eh, lula y la presidenta Dilma también en, en argentina pues sabemos conocemos de la persecución que han tenido contra la familia Kristner y demás también sabemos eh, en los intentos que se han realizado para que eh, en Venezuela, pues, eh, pues sacar al presidente Maduro, incluso hubo un presidente interino, y eh, una serie de ataques que llevaron al aislamiento total de Venezuela. ¿Saben lo que ocurrió en Ecuador? Una vez que el presidente Correa salió, pues cuando este otro presidente Lenin ganó, que se supone que era progresista, pues fue y se vendió a la derecha y terminó por dar un golpe a la democracia prácticamente e irse en contra de eh, todas, esas, eh, eh, eh, todas esas direcciones por las que había votado el pueblo ecuatoriano, unas direcciones de continuidad del gobierno Correa. Eh, Vieron lo que ocurrió en, en, en Bolivia, donde eh, ante la, re, la reelección del presidente... Eh, de Bolivia, pues lo que hicieron eh, la ultraderecha fue unirse y dar un golpe de estado y un año después pues, eh, se logra también recuperar nuevamente Bolivia, eh, todo esto para decir que, todo esto para decir que la ultraderecha latinoamericana Está unida también con la ultraderecha y algunas élites del mundo Sobre todo de Estados Unidos Aunque el presidente Biden haya enviado un mensaje al presidente Lula Pues eh, sabemos que desde esos eh, altos niveles, desde esas altas esferas Es de donde se mueve y se organiza y se ejecutan los planes Para eh, derrocar a los, a los gobiernos progresistas, a los gobiernos de izquierda en toda eh, Latinoamérica Esto eh, realmente es muy muy grave porque eh, ahorita uno de los últimos países en, eh, en derrotar a la ultraderecha, pues es Colombia, con el presidente Gustavo Petro. El pueblo por primera vez en Colombia eligió un gobierno de izquierda. Y lo que yo pienso es que todo lo que ha venido ocurriendo durante los últimos años, las últimas décadas en Latinoamérica, pues también puede venir a ocurrir en Colombia en este momento. Creo que el próximo intento de golpe va a ser en Colombia se están programando marchas y manifestaciones desde la ultraderecha incluso desde militares retirados para el mes de febrero hay que hacer mucha atención porque en Colombia seguramente van a intentar hacer lo mismo yo les quiero decir algo, Latinoamérica eh, es un continente muy muy rico es un continente que eh, prácticamente de donde se toman todas las energías de donde se toman todas las materias primas para gran parte del mundo porque de allí se saca carbón, se saca gas, se saca petróleo, hay minas de oro plata, de toda clase de cosas, madera, eh, alimentos, el café, el algodón, todo se saca de los países latinoamericanos. Los países latinoamericanos gobernados por las derechas, pues lo que han hecho es negociar todos esos recursos con eh, Europa y con Estados Unidos. Tienen miedo que Latinoamérica se junte, que Latinoamérica se mantenga unida, que el pueblo sea realmente quien gobierne en Latinoamérica y que Latinoamérica pueda ser una potencia. O pueda encontrar que es una potencia como realmente lo somos. Porque si alguien somos potencia en el mundo, somos Latinoamérica, que poseemos todos los recursos. Nosotros no necesitamos eh, de Europa, nosotros no necesitamos de Estados Unidos, porque nos han hecho eh, querer creer. Eh, que nosotros necesitamos de Europa y de Estados Unidos porque ellos tienen plata y entonces nosotros somos los pobres que siempre necesitamos esa plata y no, realmente nosotros somos los ricos que tenemos los recursos, los recursos naturales, que tenemos los recursos de mano de obra, que tenemos la gente berraca que le gusta trabajar. Quienes necesitan de nosotros son ellos, porque no solo se traen nuestros recursos, no solamente se llevan los recursos de los países latinoamericanos, sino que también emplean a nuestra gente casi que como esclavos en sus países. ¿Sí? Ustedes ven toda la migración que hay en el mundo, gran parte de ella es latinoamericana, y nos hacen ver que es por falta de oportunidades y que estos países realmente son los, los que son ricos. Yo quiero hacer este video hasta acá y dejarles este mensaje. Podemos ser potencia, Latinoamérica unida puede ser potencia, por eso nos atacan. Y un, un último mensaje es: cuídese Colombia, cuidémonos en Colombia. Vamos a proteger al gobierno del presidente Gustavo Petro, porque estoy casi seguro que el próximo intento de golpe lo están planeando para Colombia. Un abrazo para todos y para todas. Soy Suscriban, Alunzuga, suscríbanse aquí a mi canal, síganme en todas mis redes sociales. Chao, chao.